De residencia. Yo estuve en on Onda casi tres semanas Lo que voy a hacer ahorita es mostrar unos cuantos proyectos más o menos rápidos Antes de contar un poco eh, de dónde sale la idea <coughs> bastante rápida y, y producto de una estancia un poco corta también Nosotros estamos de acuerdo con, eso, con los al tema del producto de una residencia corta Esta pieza es una pieza con la que yo termino en la escuela de arte en Lima está eh, me parece bien importante eh, mostrarla porque marca mucho una pauta en mi trabajo a pesar de que es muy antigua y que después de esa pieza y pasó mucho tiempo hasta que yo volví a hacer otras piezas básicamente está muy influenciada por la lectura de la poética del espacio de la Zampagera. prácticamente después de haberlo entendido lo que quise fue darle la vuelta a si, la, si han leído el libro más o menos esto es una, una anti-casa Después yo para el año 2010, en el espacio de la culpable de Lima, desarrollo un proyecto que termina eh, demorando casi cinco años, que se llama Los Textos, y que ocupó, digamos, dos individuales que yo hice en Lima. La primera, en la culpable, es esta. Eh, esta es la entrada del espacio de la culpable y luego teníamos dos salones cultivos Esta pieza es la celda que acabamos de ver acá. Y luego lo que tenemos es... Eh, una pieza, unas de pupitres de colegio que miraban a un cuarto que venía adelante y que más o menos generaba esta situación eh, claro, está basada en, en un poco la idea de utilizar los dos espacios y sacar el mejor provecho para armar una estructura de aula en donde yo quería puntualmente eh, contraponer falta de políticas educativas versus eh, políticas de progreso expresadas en materiales de construcción y esta es la segunda parte de los textos esto ya es en, en otro espacio de galería de, la, de otra sede de la galería 80 metros donde esta es la primera pieza que uno encontraba cuando entraba ya en este caso uno se trataba de se trataba por, eh, la, la, el tema educativo lo abordé a través de algunos textos en los que históricos en los que el, las protestas por la gratuidad de la enseñanza en Ayacucho eh, fueron el motor de todo los, la, el nacimiento de los partidos de izquierda del Banda Ahí atrás están estas maderas con el mapa de Ayacucho tallado que funciona como una especie de eje temático geográfico para las otras piezas un poco más abstracto y en el segundo piso también había otra versión de la celda ya, y eso, acá me di la libertad de poner eh, unas cuantas fotos y dibujitos sueltos de, de, para tratar de, de comentar de una manera muy suelta Cómo se me habían. Eh, cómo había tenido algunas reflexiones en onda. Había visto un libro increíble, las acuarelas de Marcos, que son casi como fotografías, son como documentos del pasado, y era interesante tratar de ver esta, estos, digamos, esas formas de, de vida anteriores a esto, por ejemplo. ¿no? En donde, sobre todo, me interesó, y esta, bueno, esta es una, una de estas casas que son que son muy cuidadas y que son testimonio de un pasado muy, muy importante. ¿no? Entonces a mí lo que en realidad la, creo que una de las cosas que a nivel personal me interesó más fue cómo puede haber una fricción entre una historia expresada de toda esta arquitectura, porque es una ciudad muy hermosa a nivel arquitectónico, muy fuerte el tema arquitectónico. Yo en Perú he visto ciudades así, pero que son muy chiquitas. Eh, o sea, demasiado chiquitito entonces uno ve cuatro o cinco casas y dice qué bonito pero en verdad ese es un pueblo que a través de esas estructuras uno puede como se activa el imaginario y uno puede realmente pensar lo, lo grande lo, el tipo de vida que pudo haber habido ahí y cómo eso contrasta con el presente, con el día a día o digamos con el poco desarrollo social que uno encuentra en un espacio y un poco esa fricción es la que creo que le da paso a Esas son algunas cosas como que me interesaron y hice como pequeñas cositas o la idea de también trabajar una pared porosa que era todo lo contrario a algunas cosas que yo percibía de, de ahí de onda y al final volví en realidad a agarrarme un poco del tema de, de los proyectos anteriores y me interesó mucho la pieza de la concertina y terminé haciendo esa pieza que es acá en parte que es como también una pieza... Muy rápida, o sea, muy, muy... Esta, esta especie de ilusión de arquitectura está totalmente contrastada con una, con una estructura que la sostiene que, que es completamente irreal en un sentido funcional. Entonces, está, está, está como tratar de entender que hay algo sólido ahí versus algo blando que lo sostiene es un poco lo, lo que me interesa. Y ahí está. Bueno, muchas gracias.